Marca por favor y una acá que se vea, ok Perfecto, uh -huh. gracias Como Cámara Cámara, pivote y ring Chimpum, papas Yo sí me escucho, buenas, buenas ¿Sí? Sacas si, te si te escuchas Si te escuchas ¡Y trazas, súbditos del escorpión dorado al volante! Está de regreso en esta ocasión. Tenemos a dos invitados que todos ustedes nos recuerdan. ¿Por qué gritas? ¿Por qué gritas? ¡Así hablo no? yo! ¿Sabes que si me sale, me salen sí. los minions? A ver, ¿qué, qué, qué minion te sale? ¡Oh! bebe tú! Palabra. <risa> Palabra. <risa> ¿Cómo te llamas? ¿El personaje? <risa> Las dos. Alex. <risa> ¿Eh? Alex. Ajá. Pero el personaje es el escorpión dorado. La... Ok. El super escorpión. ¿El super escorpión dorado? <risa> pues sí, porque traigo una cámara. digo, traigo una máscara así, la dorada, traigo. <risa> es como la evolución. Ok. ¿Cómo estás, mamacita? Mucho gusto. Mucho gusto, Ana. <risa> ¿Qué traes ahí? ¿Presto? A ver si es cierto, a ver si es cierto. A ver. Vamos a ver qué trae un puberto en su mochila. Claro, no, no va a traer no. porque son bien jodidos. Papá, a dos, tres, cuatro, seis, ocho, diez. ¿Piso? 24 no, ya me llegó. ¿No estaría pagado? Ya, no estaría. Ya. que está en pedo? ¿Eres es ¿No es de la lira? No. no la, la lira se oye solo. A ver. A ver. Vamos a hacer una prueba, vamos a pensar que ya estamos acá lidiando. ¿Se oye eso? Sí, se oye solo. Por eso traje esta, precisamente. Pues, sí. Para que no llores. Sí. Porque si no, otra no se oye. Esta madre sí se oye. ¡Callaos! Los sigo esperando el, el chiste. Para, ¿eh? para sincronizar. Un segundo. Sale. Venga, vale. corre cámara. Corriendo algo. Marca. Gracias. No les van a hacer hijos. Ahí les va, chamacos. No, es que aquí. Así <risa> ¿Ah, si nos cabrones. echamos un pinche cristiano. <risa> Estamos, cabrones. De edad yo tengo 32 32 en esta pelotita y 32 en esta. Corriendo audio. Acá vamos, señor, acá, las tres. Okay. ¿Me regalas una marca, Alex, por favor? Esto. ¿Sí le sabes, man? ¿Qué te pasa, cabrón? El pinche lanchero eres tú, culero. Sí, se pues. Se por, por eso te pregunto si tú le sabes, porque yo no le sé, pendejo. <risa> No vayas a esperar ayuda de mi parte, güey. el día que le dije a mi vieja, hija de tu pinche madre, deja de andar diciendo que, que eres mi mujer, te van a, me van a secuestrar, hija de tu pinche madre, y me dice, te rescato, hijo de tu puta madre, te rescato, le dije, así ah, cómo le vas a hacer, si no tenemos ni en qué caernos secuestrados, te rescato, cuando me hablen los pinches secuestradores y me digan, tengo al costeño, les voy a decir, no les creo, a ver, mándenme una pierna, y así, y luego les voy a decir, mándenme la otra, y acá te voy armando, pendejo, me dijo, a ver, ¿quieres informes? ¿De qué informes quieres? Oye, dime una cosa, carnal. Oye, oye, oye. Ey, primo, primo. ¿Hay buenas viejas ahí en el banco. <risa> no no decirle caballero. Ay, no mames, no mames. Ustedes se ven. Ustedes dos se alcanzan a ver en esas dos, en sí. esa cámara del medio. Y esto ¿Y está bien? como de refuerzo, si quieren hacer Y hablamos a la cámara o en cámara. Se triste, ¿no? Pues ah, no. conforme ese. Ah, nosotros solo Sí, vaya. como como se, se sientan, no, güey. No necesitan, como se sientan, eh, no okay. o sea, Sí, sí, está de naturaleza. Están natural, está sí. todas las opciones. Sí, sí. Va. Qué difícil debe ser el carro. Ah. Este. <risa> con las cuatro cámaras. Pues, con, ¿sabes? Con el Final Cut nuevo, ¿lo han visto? No, ¿no? yo soy premiarlo, además. Puedes usar las cuatro cámaras simultáneas y como si fuera televisión, güey. Ah, ¿en serio? Va Ahí. switchando. ¿Me explico? Ah, si sí, vas dando sí. clic a la cámara que quieres que, que wow. quede en el timing. si quieres cortar o cómo haces? Ya está cortado, lo estás cortando como en vivo ah, ¿Está okay. parpadeando tu cámara Alex? Sí señor La tuya, la tuya Sí señor Ok Esta está corriendo, esta está corriendo ¿Tu celular está corriendo? Sí señor Ok, también ¿Me regalas una marca por favor? Me fijo el mío Está bien, ya lo tengo corriendo Gracias Pero bueno, creo que te vi los de MTV Sí, sí Te vi los de... estaba en el caminero de Juanpa Ah, porque tú estabas ahí entrando y lo saludaste sí, sí, sí. también pero sí, sí, eras sí. un, un su Tenías un su Sí, un sí un cantamos traje. cantamos y, sí, sí, sí, y, sí, y sí, también sí. hice como una versión del volante ahí sí. en un carrito de golf en la yo tenemos que salir a caminar y conocer el la gente te reconoce mucho, ¿no? tú vas sí. grabando, ¿no? La gente la... Ah, ¿en serio? En la calle te lo conoces? Sí. Obvio. <risa> no, no, no. Yo decía cuando, cuando estás grabando un video, por ejemplo, ahora, sí. Ajá, sí, ¿verdad? por eso, eh. Sí, sí, sí. Todo el mundo así, me imagino. ¿eh? Ah, qué bueno este lugar, ¿eh? Uh -huh. <risa> Increíble. No, por aquí ya está, ¿no? Sí, acá está perfecto, sí, sí, sí. Va. ¿Listo, mi lion? Está corriendo cámara. ¡Qué traza, ¡Pinches caras de mi miembro! ¡Los saluda! A su dios el escorpión dorado. ¡Se me subieron unos pinches indocumentados! Pon la mano flojita! ¡Mira! Ah, este es ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! Banda, ¿Puedes dar unas marcas a por favor? Bueno. ¿sabes? No mames, aquí creo que a pinche asaltan, güey. Cuidado, <risa> güey. O violan alguna pinche pendejada así, güey. Lo bueno es que viene con su dios el escorpión dorado, si no. Si no, aquí nos daban violitas. Exactamente. No, mira, todo, Un drogadicto. Ay, por el madre. madre. Claro. No, no te acerques así con esa cara, güey. Parece que no, nos vas a dar una mordida che calor, bueno, ¿qué te voy a decir, güey? De no, es mexicano te... Mexicali está. Sí, no, es Y aquí en este hotel no hay aire acondicionado. ¿Neta? No hay, güey. Pero, ¿qué, ¿qué rojo? O sea, qué loco, no, no se siente el calor tanto así como... Bueno, entonces, oh, está wow, pinche lámina también está acabando así. como en una casa. cuando sea. lo que me sí, sí, corriendo. ¿Cámara? ¿Cómo no? Agárrense pinche puto. ¿Qué vamos saliendo del pinche hotel de mala muerte donde se quedó este culero. Del hotel era. <ríe> a huevo. Te, te invito una chamacona ahí. ¿Escuchas a güeyes acá echando pinche pasión o qué pedo? A huevo. Sí, Eso, chingada todo. madre. ¿A dónde van? ¿No les, no ¡A huevo! Ay, ¡A dónde van? ¡Vamos a Santo Domingo! ¿Dónde está Santo Domingo? No este, este aquí por el... el. ¡Dale, fierro! ¡Dale, fierro! ¡Dale! dale, fía, dale, dale, piche, dale. No, ¡No me voy a negar a mis fans, güey. Ah, sí, ¡A huevo! Sí, yo, yo me debo a mi público ¡Yo me debo mi público! ¿Cómo te decís qué? Chiflado. El dragón chiflado <risa> Oye, ¿tú tienes la llave? Está ahí en el basero ah. Si no, pues como chingados, nos vamos <risa> <risa> La madre Usted disculpe, loco, porque No, la pinche gente ya ve cómo es ¿No? <risa> ¿Para dónde le doy pinche Dale, Derechito, derechito, todo, todo directo Todo recto hasta el orgasmo Eso. ¡Chingón! Aguántame. Pues cuando me diga el pendejo de Leonel entonces. Eh, Por eso están digo. corriendo cámaras. Eh, corriendo audio. Corriendo audio. Te doy cinco o okay? qué. Y corriendo esta cámara de acá atrás. Marca. Gracias. Ahora sí. ¡Sale! Tú me vas diciendo pinche van eh. Eh, cómo no. Bueno. Sí. <risa> ¡Súbditos del pinche mundo! ¡Pónganse de pie! Porque está el pinche chingonazo del loco Valdés al volante. Tengo un tatuaje. Pero grítale bien, güey. güey, güey ¡Peluche yo te... en el estuche! No, güey, tengo un tatuaje, güey. ¿Ah, sí? Sí, güey. ¿Qué dice? Peluche en el estuche, dice ¿no? peluche. Es papel ah, dorado. Bueno, pues grítale, pendejo. ¡Peluche en el estuche! Eh! A ver, no se va a romper la camisa, güey. <ríe> a ver el micro. ¡Peluche en el estuche! <ríe> ¡Pinche tan pendejo! No mames. Mira, ya llegaron tus putas, vamos. <ríe> peluche en el estuche. Ya me van a dejar aquí. Ay, ay, ay. A huevo ¡PELUCHE EN EL ESTUCHE! No, no mames, que piche vergüenza <risa> A huevo, güey. Chino, ya se me pasó tu casa ya Ya está, está ¿Qué atrás, pendejo <risa> Ah, perdón <risa> Es histórico, es histórico, sigue siendo histórico El escorpión dorado y el chile vengador. A <risa> oh. Casi, casi, así como González, Bojanegra y Jaime Uno. Como Tintán y su carnal Marcelo. A huevo. Como Viruta y Capulina, como Salinas y Gortari. A <risa> <risa> no mames. ¿Qué chinga nos mames. el No quieras, que nos chile, cabrón. Ahora. <risa> Oye, si ¿sí es esta puerta o es la otra, ya me pasé. Barman y droguin <risa> estuche! estuche! No puede abrir, está aquí sí. para niños.